se el león tu pecho, la luna se agarró a tu pie Hill <federal> <tu> <weakened> Entonces, que sol es peligrosa. tus tu la e manos la dulzura Yeah. Y se ganaba de por la vida lo ha mentalo Pero no te amo así Si quieres Yo te rabio el mundo Pero no me pido Que no te ame así Que no te ame así Que no te ame así